un nuevo vídeo por aquí si activas las notificaciones como te decía anteriormente en este vídeo quiero hablar acerca de facebook para empresas voy a explicarte y voy a darte algunos consejitos para que puedas sacarle el máximo partido a tu cuenta de facebook este vídeo me lo ha pedido especialmente una de mis seguidoras y como había prometido siempre a fin de mes voy a generar un vídeo respondiendo a a una duda así que si tú también tienes una duda o quieres proponerme una temática solo tienes que dejarme un mensaje un comentario aquí y yo generaré el vídeo sobre el tema que a ti te interese bueno ya dicho esto podemos comenzar con estos consejitos que te quiero brindar para que optimices tu cuenta de facebook para empresas y que tengas un perfil atractivo para tus clientes en primer lugar, lo primero que quiero eh, recomendarte es que utilices una fanpage, una página de empresa. Veo que eh, hay muchas empresas que siguen utilizando los perfiles. Algunas personas me comentan que lo hacen porque les da la posibilidad de eh, invitar a gente. Entonces prefieren realizar, eh, utilizar en realidad un perfil. Sin embargo, yo lo que te recomiendo es que si tú eres una empresa, si tú eres una marca que utilices una página y no un perfil. Las páginas están preparadas precisamente para empresas y tienen muchísimas más herramientas, son mucho más completas y realmente es la opción adecuada si tú eres una marca. Así que ese es mi, mi primer consejito. En segundo lugar, lo que te recomiendo es que trabajes con una URL personalizada. Es decir, que eh, el nombre de tu página de Facebook sea facebook.com barra tu marca Yo por ejemplo soy facebook.com barra .es Porque ese es el nombre de, de mi marca Entonces si tú aún no tienes tu URL personalizada te recomiendo que lo hagas Es muy muy muy sencillo realizarlo Simplemente tienes que entrar a eh, la pestaña de información y ahí mismo puedes editar Facebook va a asignarte una URL, pero yo, por ejemplo, cuando creé mi página tenía una URL que era algo así como birle123jw, eh, se entiende, ¿no? Por lo tanto, es importante tener una URL clara y limpia que tú puedas decirle a la gente sígueme en Facebook y me encuentras así y que puedan ellos mismos tipear y encontrarte fácilmente. Otro de los consejos que te doy es que trabajes en tu imagen de, tanto de portada como en tu imagen del perfil. Es decir, no dejes la portada que viene por defecto en Facebook ni tampoco la, la imagen de, del perfil. Trata de buscar imágenes atractivas de que eh, cuando la gente entre en tu página encuentre ahí ya Toda la información que necesita, quién eres, qué haces, en qué horario estás, cómo contactarte, eh, qué ofreces. Lo que tú consideres importante, yo por ejemplo en mi portada de Facebook tengo una foto mía para que sepan quién soy, quién es Birli, que soy yo, que soy una persona, eh, que soy una mujer. Eh, ¿Quién soy? Soy community manager, soy redactora digital. ¿Me quieres escribir? Pues este es mi mail. ¿Me quieres llamar? Este es mi correo. ¿Quieres visitar mi página? Esta es mi página. Toda esa información está en mi portada. Por lo tanto, la gente que llegue a mi perfil sabe cómo contactar conmigo, sabe quién, eh, quién soy y sabe qué hago esa es la información que yo considero importante tener en mi en mi portada segundo caso puede ser esa o puede ser eh, otra otra opción por ejemplo tú puedes tener eh, ya hacer una marca más reconocida y te puede interesar promover más un producto decir bueno yo tengo ahora por poner un ejemplo un curso pues uso mi portada para promocionar este este curso lo mismo con tu foto de perfil, que se entienda claramente quién eres. Si eres una marca personal, pues una foto tuya, una foto eh, producida, una buena foto. ¿sí? Es muy importante que cuidemos eh, estos pequeños aspectos. Por otro lado, otra de mis recomendaciones es que tengas bien optimizada lo que es la sección de información esa sección en la que te dije que podías modificar eh, la url de tu perfil pues esa misma es importante que en esta pestaña la gente pueda encontrar también toda esa información que antes mencionaba que es importante eh, saber ahí también puedes poner otros perfiles puedes poner tu página web Puedes poner el mail en el que pueden contactarte, el horario en el, que pueden, en el que pueden contactarte. También tienes la opción de poner un mapa y indicarle a la gente cómo llegar a tu negocio, si es que tienes un negocio físico... Eh, tienes la opción de contar brevemente eh, quién eres tú, quién es tu empresa, a qué haces, a qué, te, a qué te dedicas, a qué teléfono te puedes llamar, cuál es tu horario, si estás todos los días, si estás de lunes a viernes, si estás solo por la mañana, si estás todo el día, etc. Este espacio es un espacio en el que la gente tiene que entrar y tiene que encontrar toda la información relevante sobre tu actividad y sobre cómo contactar contigo, toda la información importante de tu negocio. Por otro lado, otra de mis sugerencias para poder sacarle el máximo provecho a Facebook para empresas es que obtengas la insignia de nivel de respuesta alto a los mensajes. A mí me encanta cuando entro a una página de Facebook y voy a hacer una pregunta y veo que ya tienen esta insignia, porque me hace entender que evidentemente esta gente va a responderme rápido sé que no voy a tener que estar dos días esperando para que resuelvan mi duda sino que rápido van a eh, brindarme una respuesta y eso a mí me encanta cómo se obtiene esta insignia pues es bastante sencillo facebook toma el 90% de los mensajes que hayas recibido y toma el 90% en realidad de respuestas que tú hayas enviado en los últimos siete días y tienes que haberlos contestado en un promedio más o menos de unos 15 minutos. Si tú el 90% de tus mensajes los contestas en ese promedio de tiempo, vas a obtener la insignia de nivel alto de respuesta a los mensajes. También está el nivel medio y el nivel bajo. Una recomendación, una vez que obtengas la insignia Tienes que mantener estos tiempos de respuesta Porque esto no es una insignia que tú ganas Y que se mantiene Si luego tú bajas tu eh, tiempo de respuesta Pues perderás la, la insignia Así que es importante que si te parece interesante tenerla Que mantengas en el, en el tiempo Este promedio de tiempo de respuesta A mí la verdad es que me, me encanta encontrar empresas que tienen esta, esta insignia. Yo lo valoro muy positivamente. Por otro lado, otra de las recomendaciones que te doy es que utilices el botón que Facebook nos da. En la parte superior de la página, justo debajo de la portada, hay un botón que es un botón de llamada a la acción. Este botón tú puedes utilizarlo de la forma que consideres más oportuna. Tienes varias opciones, tienes la opción comprar, tienes la opción reservar, tienes la opción contactar, tienes la opción descargar, tienes la opción registrarse, son muchas las opciones. Y como te decía al principio, utiliza tu portada estratégicamente y evidentemente este botón en consecuencia. Es decir, si tú en tu portada vas a poner una promoción de un curso, utiliza tu botón de llamada a la acción para el registro o la compra de ese, de ese curso, el registro a una masterclass, eh, la venta de X servicio que estés promocionando si estás haciendo una, una promoción, un botón de contacto si estás brindando tu, tu contacto. Yo como dije tengo una portada de contacto por lo tanto mi botón es de contactar porque es lo que me interesa que hagan la, las personas que llegan a mi página de Facebook. Así que utiliza también esta llamada a la acción estratégicamente y por último lo que quiero recomendarte que es muy pero muy importante es que utilices las estadísticas que las mires que no las dejes ahí y que te olvides de ellas sino que te tomes un tiempo mensualmente te recomiendo para analizar las estadísticas de tu página de Facebook. Toma decisiones en función de los contenidos que mejor hayan funcionado, los que más engagement hayan tenido. Recuerda que si vas a subir vídeos, Facebook... Eh, Prefiere los vídeos nativos, es decir los vídeos que se suben directamente a la plataforma Si vas a programar contenidos te recomiendo también que programes directamente en Facebook y no en otras plataformas Te recomiendo que subas eh, contenidos de distintos formatos, que publiques artículos Si tienes un blog aprovecha este sitio para publicar artículos, imágenes que tú mismo diseñes, vídeos, etcétera. Facebook te ofrece un gran abanico de, de posibilidades para generar distintos contenidos y recuerda facebook no está muerto facebook funciona muy pero muy bien y tienes que tener en cuenta que eh, es importante trabajarla correctamente si tu eh, cliente ideal si el perfil de tu cliente ideal está en facebook realmente funciona muy bien y ayuda muchísimo a convertir a muchos negocios a mí me funciona de muy muy muy buena forma con uno de mis clientes puntualmente con otros no pero hay con uno con el que funciona genial y es eh, la gran fuente de clientes de este cliente mío así que realmente funciona simplemente tienes que analizar si tu nicho de mercado está ahí espero que estos consejos te hayan sido útiles que te hayan servido te agradezco muchísimo por la haber llegado hasta aquí si te ha gustado este vídeo te pido que lo compartas que le des like que me dejes tu comentario que me cuentes qué otros vídeos te interesa que yo genere como te he dicho a fin de mes siempre voy a generar un vídeo en función de lo que me vayan preguntando mis seguidores de los vídeos que me vayan pidiendo me encantaría que me sigas en otras redes y que contactemos por allí, en Instagram es donde estoy más activa, puedes encontrarme como birley.es, también estoy en Facebook y en Twitter y finalmente estoy en LinkedIn como María Cecilia Bonsi, sería un placer inmenso que conectemos por allí. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo vídeo y no olvides suscríbete a mi canal así te llega el aviso cuando haya un nuevo vídeo si activas por supuesto las notificaciones. Chao, chao.